Y el tip es que si guardan su recibo y regresan 7 días, máximo 7 días después, te hacen un, de hace de un dólar de descuento. Amigos de Travel, estamos en Coldstone. Sus, ¿Sus helados favoritos de Mari? Sí, me quitaron la verdad el es que me gustaba porque tenía plátano. Eso también me gusta, pero no de plátano. Y el otro me gustaba más. Pero bueno, aquí del Coldstone te lo hacen todo en una piedrota y le puedes poner, puedes escoger ya un helado con mezcla ya predefinido o tú le puedes poner los ingredientes. Tenemos también un video de Coldstone de Tokio. Otra experiencia, el producto es el mismo, pero ya no sé. De hecho, aquí, ni, ni tiempo me dio de grabar cuando pero lo estaban muy haciendo. Rápido, lo en lo que sé, saqué la cámara, ya, ¡pum! ya estaba. Pues yo no pude grabar. Allá al fondo están las, los que los preparan en una piedra, entonces ahí están. Mira, a ver la si se de ve. Hielo. Ahí al fondo se ve cómo está preparando uno en una piedra de hielo, por eso se llama Cold Stone porque es una piedra de hielo Ahorita me acerco si lo puedo grabar Y antes había en la Ciudad de México, pero ya lo quitaron hace varios años eh, Tienen helados y también pastel de helado con helado, ¿no? más bien pastel de helado, y también rico eh, hay de pizza cream, de fresas y el tip es que si guardan su recibo y regresan 7 días, Ahí está. máximo 7 días después, te ser un dólar se de descuento. Un dólar de descuento, La verdad que está bien, pues hay que buscarle, ¿no? para ahorrar para lo que se pueda. ¿Y entonces, eso quiere decir que vamos a regresar mañana pasado regresar. a cobrar ese ticket? demasiado calor, entonces yo creo que igual es que si cobramos el ticket. El helado, este grande, es el más grande, cuesta 8 dólares. dólares, así que disfrútenlo cuando se lo compren. Ahí, está. ahí al fondo están haciendo el helado. Vamos a ver si lo podemos grabar. No, no se ve. A ver si aquí en las teles sale como lo preparan. Pero tampoco ahí está, creo, está como del lado derecho de la pantalla.